Salimos a las 16:25 y creo que... Bueno, eso es que Quito, Medellín Quito, 16, por confirmar. Eso es. Estamos pesando las maletas ya. En fin. Lloviendo un poco. Como pequeña la ciudad, la verdad. llegando por acá al aeropuerto ni idea cómo se llama ahorita miro el descuento susan de tránsito no sé qué es ¿Qué? la maleta carrito podemos llevar carrito no sé cuando ya pasamos migración primera vez en ecuador por supuesto <risa> No, no es reperderse, o sea, la ciudad es a lo largo sí O sea, hay cuantas seis, seis calles. Sí, van cambiando de nombre más adelante, por ejemplo. Eso está previsto en la ley porque hay cables por aquí arriba. ese es el trole, este viene conectado ahí. Ah. El cuerpo del delito, tiene las computadoras que no las puedes cuidar Eso puede ser las cosas así. Y quedar imputado pero no periodistas, Se mantiene en su postura Los periodistas no tienen protección medio de empresa no tienen derecho a los de la pues, la de siempre, la sociedad patriótica y todos los amigos del Vera No hubo intento de golpe el estado. Hay que ser caído todo. Hemos sabido llegar a la casita de una amiga, por aquí se las va a mostrar. Vives en la casota, pues, como en un espacio súper chévere. Está como muy cortico, si quieres te pongo más. ¿Ya le paga aquí? Eh, sí, es una casa, una casa grande, ¿vale? sí, se llama la liebre estamos hablando de dólares y vamos a comer gracias. gracias como es un sitio de una se llama La Liebre de una directora de cine tiene películas, ya le va a mostrar el menú como es el menú? Que no sé nada, pero bueno, es en un, una cajita. pedir Con alguna aparte. Vamos a mostrarlo. Va a valer sándwiches. Pero aquí están los sándwiches. Esa es una tapa de DVD. Con Esas que valen, no sé, 500 pesos. Aquí será dos centavos. La liebre. Video, café. No, chacchucam hay que dar un diente mientras uno pronuncio Chancuco, eso, es, eso es maluquísimo, esto sí es un sándwich de... no no, no, chacchucam pues eso. estamos caminando ya comimos rico vamos para la casa poco taxi mucha neblina un frío más rico. Estamos en Redondel o Romboy.